A través de mi vida profesional me he dedicado fundamentalmente a educación a crear innovaciones que les permitan a los estudiantes alcanzar los estándares internacionales eh, que hoy día se exigen de calidad y esto eh, en definitiva va a permitir que los jóvenes se desarrollen como personas competentes para la vida, capaces de crear soluciones dentro de sus contextos culturales. Somos un proyecto tecnológico que nace en el alero de Usachi Corfo, recientemente premiados en Chile y en el extranjero por el desarrollo de una impresora con calibración automática que opera con filamentos blandos y duros, características únicas en el mercado. Su desarrollo tecnológico fue ideado para gestionar todos sus procesos con total simplicidad, con propiedades idóneas al servicio de la educación. Estamos en el mercado para integrar 3D en el currículo, de manera que los estudiantes puedan generar las habilidades de pensamiento que requieran las competencias para la vida. Considerando la propuesta ministerial para el año 2020 de integrar a la didáctica de aula aprendizaje basados en el proyecto STEM, que corresponde a la integración entre áreas curriculares ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, ideamos un modelo de gestión pedagógica para abordar los aprendizajes propuestos por el currículum. Nuestra plataforma web entrega tutoriales para diseño e impresión en 3D y de forma presencial los docentes participan de capacitaciones para elaborar proyectos según STEM y ABP. Los invitamos a ser protagonistas de esta revolución mundial en la gestión pedagógica. Soy el fundador de Printex y hace 5 años ya venimos desarrollando la tecnología 3D de impresoras 3D con el cual comenzamos con el único objetivo de hacerlas más simples y mejores que todo el resto. Eso nos valió que las impresoras 3D fueran de gran calidad y muy fáciles de ocupar, lo que nos dieron premios internacionales y nacionales. Y entre ellos nos fuimos con unas becas Corfo al extranjero a estudiar la tecnología como tal y observamos que que el mundo de la impresión 3D estaba aplicado en la educación, porque era a través de ella que se lograba obtener conocimientos aplicados muy rápido en los estudiantes. Y en base a eso hice una alianza con el mundo educativo y actualmente estamos trabajando en difundir este, este conocimiento entre los estudiantes chilenos.